Bienvenidos a esta serie de videotutoriales ABA. A continuación veremos cómo ingresar los terceros y cómo ingresar los gastos diarios. Bueno, para crear un tercero, o sea, quiere decir un cliente, un proveedor o un empleado, hacemos clic en el botón de terceros, el de la carita. Hacemos clic en él. Luego, luego en donde aparece el NIDO Cédula, digitamos el respectivo número, por ejemplo, 9387. Por ejemplo, 28556421. Este dígito de verificación, debe es el que eh, se utiliza en la DIAN, entonces automático. El tipo de documento, si es cédula o NIP, si es cédula, automáticamente nos deja en el nombre. Si es NIP, automáticamente nos deja en la razón social. Vamos a utilizar cédula, nombre, entonces por ejemplo, Darji, Enter, Andrea, Enter, Walteros, Enter, cierra. Si la persona tiene una razón social, la digitamos y si no, pulsamos Enter para continuar. En el departamento, simplemente con la inicial del departamento o hacemos clic en la flecha y buscamos el departamento. La ciudad, Ibagué, sexo, entonces aquí femenino, la fecha de nacimiento, la dirección. observaciones, el teléfono, celular, el email si lo tiene, el tipo de régimen para la empresa si lo deseamos hacer, con estos datos ya es suficiente para poder grabar la información sin embargo podemos ir a la parte de cupos y agregar por ejemplo un cupo de 6 millones de pesos para esta persona esto que quiere decir que a Andrea Gualteros se le pueden dar créditos hasta por 6 millones de pesos. Más adelante en facturación nos daremos cuenta cómo el software nos indica que esa persona está, eh, está superando por ejemplo el valor de los 6 millones y por lo tanto mmm, si quiero puedo bloquearlo para no venderlo o simplemente le doy acceso para que continúe la venta. Bueno, eh, vamos a grabar y vamos a darle a aceptar. Siempre que vamos a buscar en el software en cual a las ventanas de nuestro programa por ejemplo si vamos a buscar a, a esa señora entonces vamos a hacer clic en el nido cédula y pulsamos en el teclado la tecla f3 en los nombres podemos colocar cualquier parte del nombre por ejemplo podemos colocar andrea y pulsamos f3 y automáticamente aparece por ejemplo si colocamos rico f3 y aparece gustavo alberto de tortuga rico ¿sí? entonces eh, estas opciones nos permiten a nosotros por ejemplo y encontrar rápidamente la información digamos en el caso de Andrea me ubico sobre ella y hago doble clic o estando ahí ubicado simplemente pulso enter y ya vuelvo a hacer el llamado a la persona con eso puedo hacerle cambios actualizar y volver a grabar si es un empleado pues puedo diligenciar todos los datos para la nómina de la empresa y pues ahorita me interesa mucho es en la parte de cargo colocarle por ejemplo que es auxiliar contable y en el área administrativa estos dos datos son fundamentales, si deseamos, vamos a darle grabar, aceptar y salir para poder controlar por ejemplo el acceso de ese empleado. Entonces cuando ingrese el empleado le decimos vamos a acceder, vamos a darle un proceso, horario, podemos utilizar huellero si no lo tenemos, control de horario manualmente, decimos que a la hora de entrada, entonces colocamos la cédula de la persona y enter y automáticamente él detecta el momento en que ha sido ingresado. Luego, por ejemplo, cuando vaya a salir al desayuno, entonces ingresamos al desayuno, colocamos la cédula de la persona y automáticamente ya queda listo. Vamos a cerrar un momento y ahora eh, vamos a mirar el reporte. Entonces, si queremos, hacemos clic acá en la parte de reporte. Vamos a la parte de control de horario y decimos que queremos ver el horario de hoy. Le damos imprimir, le damos pantalla. Y miramos que, por ejemplo, Gualtero Gualteros hizo ingreso a las 12, 11 y 12.11.34, que, por ejemplo, Recomputo re, Gustavo Tortuga, entró a las 11.04 y, y y salió al desayuno a las 11.05. Aquí nos da un control total de la información y podemos ver día a día. Bueno, otra de las cosas importantes que debemos aprender a manejar es eh, el manejo de los gastos. Entonces, todos los días se presentan diferentes gastos. Como lo vieron anteriormente, podemos crear todos los gastos que se necesiten simplemente hacemos clic en el primer botoncito el de la calculadora, hacemos clic en el botón de los gastos seleccionamos aquí por ejemplo comprobante de egreso decimos que vamos a ingresar eh, el día de hoy que la caja eh, se le va a pagar por ejemplo a Darji a Andrea puedo ingresar la cédula, si no sé recuerden que me puedo ubicar ahí puedo pulsar la tecla F3, busco por ejemplo Darji F3, ahí está, pulso enter y también me lo jala. Mire que pago de papelería. Como ya previamente creé los conceptos, entonces simplemente busco el pago de papelería y fotocopias. Le doy enter. Preguntan que cuánto fue, entonces le digo que fueron 30 mil pesos. Enter y aquí ya está listo para simplemente agregarlo con esta flechita que aparece acá. Puedo pulsar enter, enter, enter, enter. Y como ustedes ven automáticamente está ubicado en la flechita o le doy clic ahí o pulso enter y automáticamente ingresa en la parte inferior en la grilla, ahora ya lo grabo le voy a aceptar si deseo imprimir el recibo pues le doy imprimir y le doy pantalla y aparece el recibo el comprobante de egreso o sea la salida ahora si no quiero le doy salir simplemente para que nos sirve esto yo ya hice algunos gastos el día de hoy entonces simplemente voy aquí donde dice el cierre de caja, le doy clic en el botón y aquí en las opciones le digo de qué día, a qué día quiero ver los gastos por ejemplo en este caso estamos haciendo el cuadro de caja del día de hoy entonces le doy imprime, le doy pantalla y automáticamente me aparece que tenemos gastos diarios de 70 mil pesos que esos fueron los que colocamos acá la base inicial la tenemos en 200 mil pesos quiere decir que 200 menos los 70 en este momento deberíamos tener efectivo 130 mil bueno, espero que hayan entendido cómo funcionan el ingreso de terceros, el control de horario para el ingreso y salida de nuestros empleados y el manejo de los gastos para poder organizar nuestra empresa y hacer un cuadre de caja diario perfecto. Muchas gracias. I'm sleeping